Mancera cortó cabezas y cambia a buena parte de su gabinete. La línea 12 del metro sigue cerrada. El PRD perdió el control de la Asamblea Legislativa y vecinos organizados protestan contra proyectos como el deprimido de miscuac Por cosas como esas, no sorprendió que el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, le haya pedido hace dos semanas a todos los secretarios de su gabinete su renuncia. He eh, pedido la renuncia a todos los integrantes del gabinete dijo que lo sometería a una evaluación y que el 15 de julio determinaría quiénes se quedaban y quiénes se iban. El plazo se cumplió y el propio Mancera anunció hoy los cambios de su gabinete. Rosa Isela Rodríguez se va a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad. El nuevo Secretario de Desarrollo Social del DF es José Ramón Amieva, quien se desempeñaba como consejero jurídico. El nuevo consejero es Manuel Granados. Patricia Mercado es la nueva Secretaria de Gobierno de Mancera, en sustitución de Héctor Serrano, quien extrañamente fungirá como titular de la Secretaría de Movilidad. La nueva secretaria del Trabajo es Amalia García. A la Secretaría de Educación se va Alejandra Barrales. Y por fin corrieron de la dirección del Metro a Joel Ortega, luego de decenas de denuncias de falta de mantenimiento adecuado en todas las líneas del Metro. En su lugar entra Jorge Gaviño, quien fue el presidente de la Comisión de Investigación de la Línea 12 en la Asamblea Legislativa. Les deseamos mucha suerte a los nuevos desempleados y suerte a Mancera la va a necesitar